Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo desplazarnos por el mango de forma diagonal. Estamos en la penta menor de La. Y de cuerdas 3 y 4 vamos a tocar las notas Sol, La, Do, Re y vamos a sumarle el Mi. Estamos saliendo de de 5 de cuerda 4. Entonces lo que vamos a hacer es en otra posición buscar las mismas notas en una octava más grave y una más aguda La grave la tenemos en posición 5 saliendo de sexta cuerda traste 3 Y para la más aguda traste 8 de cuerda 2 Más allá de que podemos aprovechar estas tres octavas para desarrollar la impro, también nos forma una diagonal que nos sirve para enlazar tres posiciones de la escala. Esto lo que nos permite es armar un fraseo diagonal a través del mango. Luego podemos armar, además de esta diagonal, otra que sale de la posición 3 de pentatónica menor. Saliendo de cuerda 5 traste 10, vamos a tener el mismo grupo de notas. Sol, La, Do, Re y Mi. Sol, La. Ahora por la segunda cuerda se me corre el dibujo. Y sigo en Do, Re. Mi, y acá arranca otra octava Ahora veamos cómo suena sobre una progresión de acordes Entonces, una buena idea para practicar esto es ir fraseando sobre estas diagonales tratando de desplazarnos de una punta a la otra Si les gustó la clase me pueden seguir por Facebook o por Youtube y nos vemos la que viene